Hola, chicas, no sé qué pasó. Se cortó. No sé qué pasó. Vamos a continuar, ¿ya? Estoy salpicando las eh, florecitas por todo el corazón. No sé qué pasó. Se cortó y la computadora está completamente conectada. No sé. A veces eh, me hace eso el... Lo ves... Estoy colocando las flores que hemos hecho alrededor del corazón. Ya, ahorita lo voy a, a, le voy a hacer zoom, ya. A ver, mientras esperamos que vayan entrando, de repente es por el tiempo que hicimos, no sé. Ahí estoy. Allá. Ah, en un ratito hicimos 42. Eso quiere decir que esas son las fieles. ¿Sí o no? Esas son las fieles, las que están interesadas, ¿cierto? Ya vamos a continuar, ¿ya? ¡Qué raro! Se colgó así, se apagó por completo. Hola, hola, estamos de vuelta. Sí, estamos de vuelta, voy a hacerle un zoom. Estoy soltando así eh, las florcitas, las estoy soltando, ahí, ¿ya?, algunas las, pos, las puse dobles, como ven, y otras eh, las estoy dejando sueltitas, ¿ya?, las agarro completitas y las coloco nada más, ahí, ¿ven?, gracias, aquí estamos, gracias chicas por acompañarme, gracias, eso quiere decir que les gusta lo que hacemos. Ahí está la fiel de la Pili. Gracias, Pili. Ahí está. Voy acomodando así sueltas nomás. ¿Ya? Ahora de las rosadas voy a hacer lo mismo. Voy a poner algunas dobles. O sea, algunas que no les he echado el... Ahí está. No sé qué ha pasado. Ahí vamos acomodando, ¿ya? No sé, Facebook se aloca a veces, ¿no? Pero tenemos que terminar. De verdad, van a ver que van a quedar súper lindas. Ahí está. Ya las estoy soltando así. Las estoy soltando a donde me caiga. Ya, unas las pongo dobles. Para mí la silicona es lo mejor. Aunque queden los hilitos por ahí no me importan porque después los saco y se acabó. ¿No? así vamos poniéndolas ahora unas solitas, ahí las acomodo, voy acomodando en donde hay huequito, pero no se preocupen eh, que si ustedes ven blanco por ahí, no hay problema. Ay. La idea es hacer una, un corazón con las flores. Ya, y faltarían estos, vamos a ponerles un... A ver. Uh -huh. regresamos acá estamos acá estamos no sé por qué se apagó por completo todo la, la computadora la máquina todo se apagó Ya está. Vamos a tratar de ir dándole forma al corazón. No importa si se están saliendo algunas. Ahí está. Ahí. Y vamos a poner una última por acá. Ahí. Ya. Ahora vamos a tratar de acomodar las hojitas. Las vamos cortando así. Las vamos cortando para da, ir haciendo la forma ya del corazón. Podríamos haber hecho más, más para este, que se vea más llenito, sí. Pero vamos a rellenar con las hojas. Y las vamos a cortar todas. Ya, Y ahí es donde vamos a rellenar la parte blanca que queda por ahí. Para que quede realmente como un corazoncito, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes. Seguimos. Chaya dice: Seguimos, sí, seguimos. Estoy sacando todas las hojitas como podándolas. ¿Ya? Listo. Vamos a comenzar a colocar las hojitas. Así es, las hojas van siempre al final, ¿ya? Y vamos colocando ahí. ¿Ya? Muy bien levanto y coloco levanto y coloco muy bien, acomodo y coloco vamos a acomodar bonito para que salga la flor por acá Ahí hola, hola, buenas tardes. No sé qué pasó que se apagó todo por completo. Miren cómo vamos a ir rellenando y se va a ir, eh, ya no se va a ver el huequito blanco que se está estaba quedando por ahí. No es cierto. La idea es ir acomodando. A ver, voy a un poquito. Vamos a acomodar. A ver. ¡Lalita! ¡Qué bueno que te encante, mi Lalita linda! ¡Mi partner, mi Lalita! Levanto y coloco la hojita ya ¡Ay! escuchale un juego cambio se me acaba la silicona tengo que ir por más silicona los huequitos todos los huequitos le tengo espanto a la silicona yo me he quemado las manos hola leli soy tito estoy está buena tu clase ¡Hola, hola, hola! Estoy acomodándolas. Ya, este, este es muy grande, se la quiero sacar. No, yo, yo también me he quemado con la silicona, no voy a decir que no, pero trabajo muy bien con la silicona. Espérense, voy a traer este, más silicona. Silicona. armando un corazoncito está quedando lindo no hay no que no se corte Ay, ya está bien no ya han visto qué bonito quedan las hojitas como le da eh, estos detallitos tan bonitos espérense, espérense. Acá. ahí Ay, a mí sí me encanta trabajar con la silicona. Ay, ay. No. Yo también siempre me quemo. No, no, no. No, no me quemo muy seguido, ¿ah? ¿eh? Pero como les digo, prefiero mil veces la silicona a, a los otros pegamentos. Miren, estoy acá con un montón de este. Pero prefiero. Después le saco todos sus filitos. No, no me hago problema. A ver, a ver, a ver. Acá me parece que falta. Acá. Acá falta. Yo tengo en mis manos marcas quemadas de la silicona. Sí, no, no. Yo sí me he quemado, pero no ha sido así para marcar. Necesito uñas para poder pegar. Qué lindo el corazón. ¿Aún me puedes escribir en el grupo de principiantes? Sí, Roxana, puedes inscribirte en el grupo de principiantes. ¿Puede ser con taquiglú? Sí, puede ser con taquiglú. Sí puede ser con taquiglú, totalmente de acuerdo, que puede ser con taquiglú. Sí puede ser con taquiglú. A ver, vamos acomodando. Ahí para que no se vea esa parte blanquita. Y como ven, yo levanto y pego, ¿no? Levanto y pego. Este voy a azucar para pegar acá. Ahí. Ajá. Más hojitas. Seguimos trabajando con el, eh, la silicona. Pero miren qué bonitas quedan, ¿no? Y las hojas, cómo le dan esa, esa vista, ¿no? ¿Qué cosa dices, papacito? ¿Qué estás diciendo, papacito? Ay, ahora sí me comé. Ay, si nos quedará poco tiempo. Están escuchando a ustedes mientras yo estoy escuchando. Quiero saber si están escuchando. Él habla, habla, yo lo escucho, lo escucho. A ver, levántate. Eso es. Ay. ¡Oh! ¡Qué hermosa! Poquito de, de hilitos. Ahí está el corazoncito. Miren qué bonito está. ¿Les gusta? Qué bonita quedó, ¿no? Aquí me parece que todavía tengo que ponerle por acá. Aún no eh, hermoso. Yo también quiero. Que lindo cari recontra compartido. <risas> gracias, chicas. Gracias, gracias. Tengo a y se va a mirar por tiempo. Y son días. Suficiente. Que te adoro con la vida. Van a tener que escuchar mis mi canciones, ¿ah? Lo siento. Te Fíjense que estoy acomodando un poquito ya unos detallitos. Pero ya casi, casi está el corazoncito. Gracias, chicas. Gra Ahí está. Ya a mí me parece que aquí es... Donde he tenido que ponerle un poquito más, pero. Mm, qué lindo, ahorita lo hago. Estoy pintando mis flores, aunque no son las mismas y las tuyas. Está bien, Mari Melgar, las que tengas. Las que tengas. Ahí. Y ahí ya le tapé toda la parte blanca. Nuestros días que te adoro por la vida, acérrate más el amor. Ay, qué lindo quedó. Me muero de amor. Okay. A ver, aquí, aquí, este de acá, quiero taparlo. Ustedes no lo ven, ¿ah? ¿eh? Estoy casi segura que no lo ven, pero si yo lo veo, necesito que se tape. Nuestros días. Que te adoro con la vida. Ya. Hacerte más el amor. Sí, bueno, la comenzamos con intensidad del cumple. Por supuesto que sí. Empezamos el cumple con mucha intensidad. Ustedes saben cómo soy yo. No, este no. Ya. Acá todavía tengo unas cuantas. ¿eh? Yo quiero ver. No, si no le va a quitar la forma ya. Yo, yo me voy a quedar así. Ahí. Una aquí. Pero si no, si le pongo ya acá los costados le va a quitar la, la forma del corazón. Y yo quiero que la forma esté así. Le voy a poner estos rulitos para que se vean bonitos. Qué bueno que les gustó. Claro que sí, con mucha intensidad. Estos rulitos son hermosos. Ahí los vamos a poner, ¿ya? Yo quiero que los rulitos queden como a mí me gustan. Lola. Ahí nomás, ya Ay, Estoy enamorada De mi corazón Y de este churrazo papacito Que me está cantando todo el día A ver Ya está, el trabajo fue este Generalmente Es con lo que más nos demoramos Y después ya para armar la tarjeta Rapidito, ¿sí o no. Ay, miren todo lo que he hecho A ver Ahí está la preciosura de corazón. Uy, mis manos. Voy a tratar de limpiarme un poquito, ¿ya? No te olvides de separarme el troquel y el sello. Ahorita lo saco, este, Mari. Te saco, ahorita saco lo que tengo. Porque no voy a hacer que, que te separe algo que no tengo. Okay, porque yo, acuérdense que yo no vendo nada, pero esa época me pidieron las chicas. Entonces dije, ya voy a... Voy a, este, a comprarle a la señora Vidalina. este Y los vendí en, en aquella época y me quedé con algunos troqueles. Ahorita les digo cuáles son los que tengo. Pero el de la hoja lo tengo, que es esta, que es una, una preciosidad, ¿no? Gracias, chicas. Y ahora sí, armamos la tarjeta rapidita. Ya terminamos, ya terminamos. Vamos a doblarla. Lola, lola, Lola, Lola, Lola. Me encanta, precioso. Gracias. Mi esposo me dice que la, que los zoom por trabajo se les corta una y otra vez. Ah, ya ve, se le está cortando. Sí, pues, está feo, ¿no? Voy a traer mi. mi voy a cortar acá ya, para no traer mi. Ni... Como me gusta salir en la cola, a ver, momento, momento, me voy a ir a cortar acá, no vea toda la niñotina. Ya, a ver, llegó tarde, no importa, lo pueden volver a ver, chicas, no se preocupen, lo pueden volver a ver, sin ningún problema, este va a ir acá, ya, el corazón hermoso, que de por sí el corazón ya lo decoró toda la tarjeta, ¿no? Y aquí le vamos a poner esta palabrita, amor, amor y ya está miren qué bonita la solamente el corazón con las flores ya decora la tarjetita no es cierto a ver hoy oh, todo está necesito el aparatito tengo un aspirador ahí que aspira todo A ver quién ha estado atento para las preguntas. Ay, oh, Dios mío. Mis manos están. No se imaginan, no se imaginan cómo están mis manos. ¿Cómo yo sí me he enamorado de ti, cosita. Está hablando, escúchenlo. Ay, espérense. Ay, esta canción me encanta. Todos cantemos juntas. Sin, me queda nada, sin, sin, sin La. Que me no renace sin ser, De ser, sin ser, Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tienen conexión Y yo te mi que lo dejaría todo porque te quedara. Ay no, no te vayas, ¿pues cómo acceso? Esto no puede ser. In the morning, in the morning, ya se fue y yo te estaba disfrutando. Bien, chicas, qué canción bailaste. ¿Quién me estás diciendo qué canción bailé? ¿Por qué me dicen qué canción bailé? Ah, voy, a, voy a pegarlo con este Mejor silbo, ya Ya está mi primera tarjetita Dígame si no es una hermosura Una hermosura, una hermosura, una hermosura Ahí está con la palabrita amor. Amor. Esta es la primera palabrita que estoy usando. Las palabras que ven de Silviar, que son preciosas. Ya, esa. Y ahí están las flores preciosas que hemos hecho. Así, solamente el corazón de flores ya la hace bella, ¿no? Ya, ahí está. La tarjetita, ya saben, de 22 por 11. Ahora sí. Ahora sí. No sé cuánto tiempo hemos transmitido. Vamos a ver. ¡Oh, su 96! ¡Wow! ¡Hola! Mi credo, mi pasado, mi religión. Con esta canción no te sale algo como de eso? <risa> ¡Gracias, chicas! Muchas gracias. Gracias por compartir conmigo. Gracias por estar ahí. Vamos a ver. Tengo dos entradas a la academia que voy a sortear en estos precisos momentos. Precisos momentos que estamos. Dan un papelito. Yo voy a apuntar a la primera que lea, por si acaso. A la primera que lea voy a apuntar. Eso no quiere decir que sea el primer comentario, porque no me vayan a decir, no, pero yo hice el primer... Eh... No, a la que yo lea, esa voy a, voy a apuntar. ¿Ya? Voy a hacer mi pregunta y automáticamente traten de ponerse en dos... En dos, este... En, en su celular y en la computadora porque como les digo, no eh, la pregunta que yo les mande no les va a llegar a todas por igual porque estamos en un, re, eh, en un cierto retraso, ya la primera que yo lea de aquí de aquí, porque acá las estoy viendo la primera que yo lea, esa es la que voy a apuntar ya uno de los días deberías transmitir por Instagram ay sí no transmitiré por, transmitiré por Instagram mi querida Mari, muy bien ya saben, ¿ah? ¿eh? La primera que yo la leo, yo voy a leer acá, ¿ya? No vale, a veces la transmisión se retrasa. Sí, se retrasa, pero como les digo, traten de estar eh, en, en varios dispositivos porque es increíble, pero si estás en otro dispositivo, te, te viene antes o después. Empieza la pregunta, ¿cómo se llama mi mamá? A ver, ¿cómo se llama mi mamá? En este corazón de, de papel los voy a... ¿Cómo se llama mi mamá? A la primera que le leo. Lista. No leo todavía. ¿Cómo se llama mi mamá? Mi mamá, mi, mi, macomimi. ¿Cómo se llama mi mamá? María del Carmen. Ahí está. Sheila. Mi primera ha sido Sheila. Ahí nomás, ahí nomás. Sheila. Ya, Sheila y Pili. Sheila y Pili. Ya, ya, gracias, a su todas, Beba, eso, ¿cómo se llama? Ajá, María del Carmen, Beba, muy bien, ah, pero tienes razón, Pili ha respondido Beba, pero en realidad yo estoy pregunta, yo estoy preguntando cómo se llama, no estoy preguntando cómo le dicen, así que la que ha puesto después es Carmen Gisela Talavera, Carmen Gisela Talavera, ya, un punto, un punto, Beba, Beba, Beba, muy bien María del Carmen Quiñones Ah, su madre Claudia, ¿qué dijo Claudia? No pues Beba, Beba, Doña Beba, María del Carmen No me leíste, ya ven Lo que pasa es, como les digo Que es de acuerdo a lo que me llegue a mí Miren, de acuerdo a lo que me llegue a mí Como ven, está en súper retraso, miren Está en súper retraso Como me llegue a mí, yo lo voy a leer ¿Ya? Otra preguntita otra preguntita, ¿dónde me conocí con mi esposo? <ríe> ya ve, vaya, ¿Dónde, ¿dónde me conocí con mi esposo? ¿Dónde me conocí con mi esposo? Sheila y Carmen le tienen que hacerlo al toque, en Carla. ahí está, Carla hola un puntito. Miren, el primero que me ha salido es Carla y el siguiente, Ileana muy bien, en una discoteca, <ríe> ya, en guaraz, en guaraz, está bien, Carmen y Liana, un punto, <ríe> en guaranga, <ríe> en una discoteca, <ríe> ahí está, la maca también contesta, en una discoteca, oh, ya, en una discoteca, nos fuimos al baile, al bailongo, ya, está bien, en chiclayo, <ríe> es de chiclayo, sí, mi esposo, ya, en una discoteca, en guacho, <ríe> Anica, es un guaraz, <ríe> Y ahí están apuntadas, ya. Otra preguntita. ¿Cuándo es mi.? Ah, ya, ¿cuántos años voy a cumplir? ¿De qué año soy y cuántos años voy a cumplir? La discoteca igual vale. ¿De qué año soy y cuántos años voy a cumplir? No, 42 no voy a cumplir. 45 tampoco, Liliana. Claudia, 46. Ahí está. Claudia y Pili. Ahora sí entro Pili. Ya. Ya. Del 46 del 75. 50 está desgrampada. Oye, ¿no está linda mi tarjeta? Déjense de cosas. Dos horas, pero qué linda quedó, ¿no? Cómo brilla. Está hermosísima, me encanta. Ya. Yeah. <ríe> ya, yeah. pregunta. Las que han estado toda la transmisión. ¿Cuántos años tenía yo de enamorada con el chico, mi, mi novio, antes de conocer a mi esposo? ¿Cuántos años? No salen mis mensajes. ¿Cuántos años tenía yo con el chico con el que estuve? Ocho años, ahí está, Carla. Eso está Carlita y Liana. Hoy Carla y Liana están atentas. Ocho, cinco. Ahí está la Maca. 5. Ya, acá se van a demorar en se van a demorar en escribir. Y entonces, como se van a demorar, ahí este, tienen más posibilidades. La que hace rápido lo, lo va a, a lograr. Ocho, ocho, no ni tres ni seis, ocho. Ya. Una más. Miren, ¿ah? tienen que escribir todas. Todas las redes sociales eh, que son de mi propiedad. Todos los nombres de redes sociales que son mías o que participo, porque bueno, hay una en donde estoy con Maca. Me escriben todas. ¿Cuántas son? Una, dos, tres. Me la escriben completita. Mis mensajes no salen, creo. Este Cristina, sí te leo. Abú, en provincia llega tarde la pregunta. Ay, no puede ser. No es justo. Mi paciente también quiere jugar. La no, María Teresa. Ay, María Teresa, me haces reír. Pero sigo participando, está divertido. Scrapeando con mis cari. Ya, Vico, pero todas. Tienes que escribirlas todas. Scrapeando con mis cari. <ríe> Solo conozco scraperas de miércoles. La otra. Ahí está. Claudia. Scrapeando con mis cari. Las scraperas de miércoles. Y compartiendo. Falta una. Scrapeando con mis cari. Escra... Llega tarde. Compartiendo y escrapeando con mis cari. Scraperas de miércoles. Falta, falta. Scra... Scrapeando y compartiendo con mis cari. Falta. La academia de scrap. Ahí está Gisela. La Academia de Scrap, Scrapeando y Compartiendo con mis Cari, Scraperas de miércoles. Falta una. Algún día y por ahí lo dije, creo que ayer o antes de ayer. Es una de mis primeras páginas. Scraperas de miércoles. No, vamos a ver si Edith contesta. Scrapeando con mis Cari, mi Academia de Scraperas. Scrapeando con mis Cari, eh, falta una. Scrapeando con mis Cari, Karina Fiorella oficial. Mm, mis Cari, scrapera. Falta, hay una página. Scrapeando con mis caries. Hay una página que les falta. Scrapeando con mis caries. Mm. Scrap y relax. Ahí está Liliana. Está más mosca. Todas han dicho todas. Hay una de mis primeras páginas que se llama Scrap y relax. Y esta es la que ha dicho Liliana. Scrap y relax. El que tenía y No, ese que tenía yo sola. Se llama Scrap y relax. Me sale partido. No importa. Mis cari, con mis cari. Scrap y relax. Exacto. Vamos a poner a Vico o Polaya. Vico a Polaya. Ya miren, está un puntito. Está entre Carla e Iliana. Y como son dos, de repente ellas dos ganan. Una pregunta más. Doble puntaje. Se sí, va. Cierra algunas. Scrapland. Rafael, cómo es posible <risa> ya, última pregunta de todos estos tie este tiempo estos, estos momentos que hemos estado trabajando, ¿cómo se llama el color con el que he trabajado la tinta roja el, la, la flor rojita la tinta ¿cómo se llama el distress con el que he trabajado el color rojo, la rojita Selena Chirinos. Scraper de miércoles y magazín de scrap. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ya. Sí, ganamos las dos. Ya. Se apagó el cel. No, que no se apague. Vermilion. Ahí está Sheila. ¿Se, Sheila está, que le da? Sheila. Y Pili, Vermilion. Ya. Rojo Archival. Ajá, pero este el nombre es Vermilion. Ajá. Muy bien. Ya, ya. Es de dos en dos. De dos en dos. Ya. Y la última pregunta. La última pregunta que voy a hacer. A ver, ya la última, a ver quién gana. Vermilion, Vermilion, Vermilion, todo Vermilion. Muy bien, pero vale dos. <ríe> ya, Vermilion, ya, Vermilion. Sí, esta es la Vermilion. Ahí está. Ya, la Vermilion. Muy bien. Ya, este, creo que dije cuál es el plato que más me gusta o no. No, eso lo voy a dejar para mañana, creo que no lo he dicho. A ver, otra preguntita, la última, ya. Ah, ya, ¿en cuánto tiempo me casé con mi esposo? Yo le había dicho, ¿en cuánto tiempo me casé con mi esposo? Tuve ocho años con el chico, lo conocí en una discoteca y me casé. ¿A cuánto tiempo? ¿A los meses? ¿A los años? ¿A los dos años? ¿A los tres años? ¿A cuánto? Porque todo lo he contado. Ya me rindo. Ya la última. Debes sortear entre todos. No dijiste. No, la comida. Mañana les digo mi comida. Un año. Ahí está la chileta, pero moscasa. Y María Salomé. Ya. María Salomé. Entonces acá tenemos a... Ya está la esta es la última pregunta porque ya estoy cansada. <risa> ya me voy. Ya, ganó. Ganó. Sheila y Iliana. Chistosa es. <risa> Sheila e Iliana han ganado los dos pases. Cari, yo. Olga. Olguita tienes dos. <risa> Ya la Carlita también la metemos. Sheila, Carla e Iliana ¿Ya? Sheila, Carla e Ileana ganan su pase a la academia. Cualquier mes. Así estoy una regalona yo. El primer día, tres chicas entran de frente a la academia. Sheila, Iliana y... Ay, Dios mío. La otra niña que me acaba de decir yo. Yo también quiero ganar. <ríe> Sheila, Carlita, Carla O... Olano, ajá. Y Iliana, ¿ya? Y eh, mañana otras dos, ¿ya? O, no, dos no, si es que me llegan a, me hacen llegar a 100 más de eh, dos, ¿ya? Estoy muy lejos, sí. Sin puntos a mí también méteme. <ríe> Qué talisura. <ríe> Felicitaciones, seré la mejor alumna. Muy bien, Carlita, me parece muy bien. Yo también, dice Patricia Rafaela, todas han contestado muy bien. Mañana volvemos a hacer otro trabajito y están atentas, ¿ya? Están atentas. ¿Y las que han pagado todo el año? Ah, Pati Isabeleta, ¿tú has pagado todo el año? Ah, si ¿sí has pagado todo el año, Al, algún algún descuentito te puedo hacer si sales, ¿ya? En alguna en algún de los proyectos que haga. ¿Ya, Paticita? Claro, pues hay muchos que han pagado todo el año. Tiene razón la Pati. <risa> Para hacer la tarjeta puede ser cualquier florcita, sí, Gabierit, cualquier florcita, ya. Aquí ya queda eh, que ustedes hagan sus flores como a ustedes gusten, pueden hacerlo con troqueles, pero la idea es que hagan la misma técnica: perforan en cartulina blanca y pintan, la pintan, ya no tiene que ser esto, y hacen sus hojitas. Miren qué hermoso quedó, de quedó hermoso, no es por nada, pero quedó preciosa, ya, muy bien, ya. Mañana, otro proyectito, creo que más chiquito, ¿no? Porque está muy, muy, muy grande. Muy, este, muy, muy mucho tiempo. Y, y también tengo clases, ¿no? ¿Ya? Mañana, otro jueguito. Juñaca, ñaca, soy la meto a las aulas. <ríe> Chao, Cari. Chao, chicas. Continuaremos con la historia, sí. Y muchas gracias. Mi mamá está feliz y muy agradecida. Ay, Mauder. Ay, ¿cómo se llama la niña? ¿Cómo se llama? Eh, escríbeme, por favor. Che, ya creo, ¿no? Ya no me acuerdo. Me emocioné mi cari, Ay, qué bueno. Vilma, mete. No es Vilma la que está ahí. Es la güey, Esta que se vacila. <risa> ya. Ah, ya. Antes de irme, les voy a enseñar los troqueles que tengo. Antes que me vayan, esperen. vaya, voy a enseñarles los troqueles que tengo en venta, ¿ya? Como ven, yo se los compro a la señora Vidalina. Cuesta lo mismo, por si acaso, ¿ya? Lo mismo. Esto es lo que me ha quedado el año pasado que compré troqueles y me pidieron, ¿ya? No sé si por ahí está, no sé si es Patricia Rafael o no sé quién me pidió. Estos son los que me han quedado. Les enseño qué modelos tengo, ¿ya? Tengo la flor... La, la flor, la hoja que es una, una belleza. No soy, no soy yo, Vilma. ¡Ah, ya! <ríe> ¡Ah, es la Vilma! Nos ibas a enseñar los troqueles. Sí, Moniquita, les enseño lo que tengo. Mi se hizo el sorteo. ¿De qué sorteo? ¿Qué está hablando, Patisita? ¡Sí! Este es preguntas, iba a ser preguntas, ¿ya? He metido a tres chicas. Si, firmas con, si firmaste con Vilma pero no lees completo, bueno, Vilmita, métemelo. ¿Cuál es la página de la señora Vidalina? Eh, la señora Vidalina de, de lápiz de papel, chicas. Gracias, mis preciosa tarde. Precios, mis. Lo mismo que de la señora Vidalina, chicas lindas. Lo mismo, porque a mí me costó lo mismo. 110 es el troquel y 90. Sale 200 soles completito, sale el juego. ¿Ya? Tengo eh, las hojas, que estas son maravillosas. Con estas hago maravillas. Miren esta preciosidad. Estos rulitos que tienen estas hojas son de estas. Uy, me están que me escriben. Esta, ¿ya? Creo que me estaba pidiendo, no me acuerdo quién me estaba pidiendo. Luego tengo esta, la Large Wild Rose, que también es una preciosidad. Ahí está. Tengo esta. Creo que voy a hacer mañana esta para enseñarles cómo Este es su sellito. Este es su sello de, de esta. ¿Ya? Por si acaso. Viene así. Este es el sello y este es el troquel, ¿Ya? Como les digo, este, vendo al mismo precio porque es el mismo precio que me vendió la señora Vidalina. Luego tengo la Large Sweet Peony. Que es así de preciosa. Yo te pedí las flores que hiciste. Mari, ya, este, como te digo, esto es lo que tengo, ¿ya, Mari? Ahí lo ves, Marisa Rojas. Tengo esta, la Large Sweet Peony, que queda preciosa, que también les voy a enseñar estos días. Tengo las Ponsetias, que ya han visto cómo trabajo yo con ellas, su troquel y su sello. Ah, tengo dos de hojas. Bien, tengo dos de hojas. Ahí está la Large. Ajá. Uh -huh. esta. Es hermosa, esta es hermosa, ahí está, tengo dos de estas, ajá, tengo dos hojas y dos, la Sweet Pioni, que es la, la flor que uso, eh, que siempre trabajo para los este, adornitos que nos ponemos, eh, pueden usar para lo que quieran en realidad, para sus portadas, de verdad las flores de Helfer son lindas, ¿ya?, entonces, es lo único que tengo. Sello y troquel de las hojas. Tengo dos, ahorita que me estoy dando cuenta, ¿o no? Sí. Sello y troquel, tengo dos. Las primeras es que me escriban, que quieran, eh, les separo. Les separo, pero con, con billete A. ¿ah? No me van a separar y después no. Este, me dicen, sí, sepárame. En este, la separación, tengo las crismas, las, eh, las concetias y la large sweet sí, que, que me la pidieron porque les gustó y he trabajado con ellas eh, flores grandes y después está large Wild rose que también es preciosa que parece se parece a la a la suite ya tengo dos eso es todo lo que tengo y no voy a pedir más este porque como ven pedí algunos cuantos me compraron y de ahí me quedé con material y yo no me quiero yo no soy de vender no me gusta entonces, este, prefiero quedar, ya, con esto nomás, y quien quiera comprar, la señora Vidalina vende todo lo que es eh, Helfer para las que quieran, ¿ya? A ver, las leo antes de irme, siete años y contestando, uf, no podía cambiar para que salga mi mensaje con mi nombre, hola Virmita, querida flores. Patricia Vega, gracias, Mis, me encantaron los truqueles de las hojas, son bellos, este, Pati, Patricia, hermosos son, y como les digo, yo los vendo igual que la señora Vidalina, porque ella me los vendió tal cual, con el mismo precio, con el mismo precio se los vende. O sea, en pocas palabras, yo no gano nada. Por eso es que no me gusta la venta. Odio las ventas. Así que esto es lo que tengo, ¿ya? Muy bien. Yo quería las flores, los otros ya los tengo. Ah, Maritza, no. Ah, pregúntale a la señora Videlina, de repente los tiene. Precio. El juego completo sale 100, sale 90, eh, 200 soles, el sello y el troquel no se olviden de mandarme el video saludo para la misca. Por favor, no se olviden de mandarle el video saludo a la Karina Williamson para que no sé qué cosa me va a hacer, pero tienen que mandarle el video saludo. No le digan el secreto. <ríe> para que sea. Muchas gracias por el bello tutorial. Gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mañana nos encontramos. No les voy a decir la hora. Me puedo, eh, puedo hacerlo en cualquier momento. ¿Ya? Ahí está, quedó preciosa la tarjetita, con ese detallito. Mañana haremos algo, también unas flores pintadas, pero de repente por ahí una más grandecita, ¿no? Ya, para que sea más rapidito. Muy bien, adiósito, besitos a todas, nos vemos. Eh, las que han ganado, las cuatro que han ganado, la niñita, la niña, la jovencita... Y las otras tres chicas, por favor, comuníquense conmigo, con Vilmita, para que les digan en dónde quieren entrar, si al aula eh, de principiantes, si quieren entrar al aula de, de San Valentín, o si quieren entrar a... ¿A dónde más? ¿Si pueden entrar? A cualquier a, aula del mes, de, del año, ¿ya? A cualquier aula del año. Muchas gracias. Gracias, hermosa. Gracias, hermosas sí, y gracias, chicas. Las quiero. Besitos. Adiós. Nos vemos. Bye, bye. Que sea la celebración.